Y por qué lo hiciste entonces? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te motivó la vanidad, a ello? La vanidad. la vanidad. Pero tú te percataste de que iba una niña y la niña sufrió golpes también. Eso fue mala mía. ¿Cómo fue? Mala mía. Eso. ¿Mala tuya entonces? Tú sabes los golpes que sufrió la niña y su madre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú te sientes luego del hecho? Mal. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú te dedicas? ¿Dónde tú eres? Trabajar. ¿De dónde tú eres? ¿Qué tú trabajas? Yo venía de mi pasola, normal, el tipo venía de este lado, yo venía de este lado, me metí en el metro, y me llevó a teléfono. Entonces, yo lograste identificar a la persona? Sí, claro. inmediatamente te atracó. ¿Pil sobre todo? fue? con arma? ¿Vos con un arma de fuego? ¿Qué te hizo eso?